El dirigente del partido Revolucionario dominicano N.G. de la Rosa se refirió este martes al acto donde dominicanos residentes en Nueva York Sorprendieron el pasado lunes al canciller Miguel Vargas Maldonado en momentos en que transitaba por una de las calles de esa ciudad Y le vociferaron improperios Esos son hechos naturales de la política Ha ocurrido y ha sido cubierto una vez y otra vez no lo cubre la prensa eh, lo importante es que es un acto desagradable eh, en la misión que anda un político que en sus funciones públicas le ha hecho aporte importante al país como es eh, la decisión y la influencia que tuvo en aperturar las relaciones este, diplomáticas con la República Popular de China y haber precisamente insertado el país a, a las Naciones Unidas eso es importante ahora este, Nueva York que es una ciudad donde hay grandes libertades que hay que reconocerlo pues un grupito como se vio muy minúsculo tomó esa decisión y como allá hay democracia, pero no un acto adecuado para realizarse de esta manera en el escenario tan solemne de lo que se está creando la Nación familia! ¡Ladrame y te paga! Saluda. ¡Eres un traidor! NTN, <risa> su noticiero regional, Robinson Polanco.